Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, trailers, nuevas series y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que el pasado 17 de febrero se estrenó la temporada final del revival de Animaniacs en Hulu. Cabe resaltar que en principio se planearon solamente dos temporadas. Sin embargo, tras la segunda entrega de Animaniacs, que cosechó una excelente crítica, se planteó la idea de una tercera. Si todavía no has disfrutado de esta divertida serie llena de referencias, puedes ver todas las tres temporadas a través de Hulu. Continuando con los estrenos, Escandalositos regresan con nuevos episodios. Aquí seguimos a los pequeños Pardo, Panda y Polar mientras buscan un sitio que puedan llamar hogar. Luego de pedir un deseo, los ositos obtienen una caja mágica con la que puede viajar a tierras fantásticas. Estos episodios se estrenarán todos los jueves a las 19 horas en Cartoon Network Latinoamérica. Entre otras noticias, Warner Bros Discovery anunció que finalmente estrenará la colección final de cortometrajes de su nuevo programa de pilotos, llamado Access Animated Shorts Program, un proyecto que en realidad fue creado en 2021 por la entonces Warner Media. HBO Max estrenará 8 cortometrajes que fueron creados por dos artistas seleccionados para un programa de un año de duración durante el cual recibieron un presupuesto de producción, formación y herramientas para completar su corto original animado, los cuales tienen una duración entre 5 y 7 minutos. Los cortometrajes de animación se estrenarán en Estados Unidos como episodios de una serie Max original titulada Only You, an Animated Shorts Collection, pautado para el 23 de marzo. Entre otras noticias, después de algunos rumores sobre la renovación de la serie Spin of Belma, se confirmó del todo que la serie contará con una segunda temporada. La noticia fue revelada por Shannon Dungay, presidente y consejero delegado de Warner Bros. Television, esto mientras hablaba sobre las producciones orientadas al humor producidas por el estudio. De momento no hay fecha de estreno para los nuevos episodios. Pasando al mundo de Netflix, anteriormente se tenía en producción una película animada protagonizada por la banda alternativa Gorillaz. Pero tristemente, recientemente el cantante y compositor Damon Albram reveló en una entrevista que el proyecto no avanzará. Esto mientras hablaba del nuevo álbum de la banda Cracker Island. Alburn explicó, El nuevo disco surgió porque Jamie Hallett y yo estábamos a menudo en Los Ángeles, y estábamos trabajando en un largometraje de gorilas que nunca sucederá. El álbum tendrá una serie de videos musicales híbridos de animación y live action producidos por Nexus que sigue en una historia musical en la que Gorilla se muda a una mansión en la ladera de una colina en Silver Lake, donde Murdoch se convierte en un líder de culto. Damon también explicó que la plataforma de transmisión para la que estaban produciendo la película se ha retirado. Comenzaron a entrar en pánico porque estaban creando demasiado contenido y decidieron reducir su oferta de películas. Y comenta que como ha sido la práctica clásica de Hollywood durante décadas, el sujeto con el que estaban trabajando se mudó a otra compañía. Una total lástima que este proyecto ya no verá la luz. Pero eso no nos impide disfrutar del nuevo lanzamiento de la banda Cracker Island, estrenada este viernes 24 de febrero. Las canciones las puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Y hablando de Netflix, próximamente llegará a la plataforma We Lost Or Human, una nueva animación interactiva de la mano de los creadores de Pinky Malinky. Aquí seguimos a Pud el gato y Ham el perro, quienes se despiertan un día y descubren que todos los humanos de la Tierra han desaparecido, por lo que tenemos que descubrir lo que ha sucedido con la humanidad. El especial interactivo se estrenará en la plataforma el día 21 de marzo. Volviendo con las cancelaciones, en una entrevista, la directora de animación, Caroline Gurr se desahogó sobre la nueva película de la franquicia de Scooby-Doo que fue cancelada junto a la secuela de Scooby en la etapa de recortes de gastos de Warner Bros. Discovery. La animación se habría llamado Scooby-Doo and the Haunted High Rise y habría supuesto el regreso de las Hex Girls con tres canciones inéditas. Girl señaló que la cancelación es más triste considerando que ya todo estaba preparado, comentando lo siguiente, Solo faltaba animarla, todo estaba listo, los diálogos, las canciones, todo estaba grabado. Además de esta y la secuela de Scooby, otra película de la franquicia también acabó siendo cancelada. Y esta tenía planeado un crossover con Crypto, el perro de Superman. Ay, parinja. ay, no estoy llorando. Continuando con las noticias, ya se encuentran disponibles en YouTube el nuevo episodio de Murder Runs de Permanim. En su estreno, el tercer episodio de Murder Runs se posicionó con el puesto número uno de búsquedas en tendencia y actualmente cuenta con más de 3 millones de visitas. También ya se encuentra disponible el nuevo episodio de Vampire Series Dead Mom, donde tenemos una visita a la infancia de Duke y atendemos un poco mejor tanto sus orígenes como el de sus padres. La creadora Daria Cohen comenta que disfrutemos de este episodio ya que el siguiente será una bomba. Si deseas verlos, puedes encontrar los links en la descripción del video. Entre otras noticias, Avatar Studios reveló recientemente que la serie animada programada para 2025 seguirá al avatar de la nueva tierra después de Ang y Korra y que luego aparecerá en una película que llegará a los cines de Paramount y Avatar Studios en 2027. Por los momentos no se sabe cómo lucirá este nuevo avatar o bajo qué elemento nacerá. Por ahora, la producción más próxima a estrenarse es el regreso del equipo Avatar original, ya como adultos, para el mes de octubre del año 2025. Regresando al mundo de la animación indie, tenemos que recientemente en las redes oficiales de Metal Family se confirmó que el episodio 4 de su segunda temporada ya está completamente animado y que mientras esperan la composición y el sonido ya se encuentran trabajando en el quinto episodio, por lo que es posible que el cuarto se estrene muy pronto posiblemente a finales del mes de marzo o principios de abril. Como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Para finalizar, les traigo algunos adelantos ya confirmados de lo que serán los próximos episodios de Geluba Boss. Recientemente, Bici Pop, creadora de la serie pasó varios días invitada junto a su equipo en una convención geek en Las Vegas llamada Lulup Expo. Allí presentaron clips exclusivos de la serie, partes musicales y una sesión de preguntas y respuestas con las voces originales de Blitz y Stolas. Entre los adelantos que tenían audio, se reveló que en este nuevo episodio conoceremos al padre de Moxie, quien invita al equipo Imp a cenar más adelante se ve un pequeño clip donde conocemos a andre alfus quien sería el hermano mayor de estela el cual se encuentra exigiendo a estolas compensaciones por su rompimiento además se confirma el regreso del caza recompensas contratado por estela para eliminar a estolas quien logra secuestrarlo pero el equipo Imp aparecerá en su rescate y al final aparece un clip de quien aparentemente es la hermana de Blitz, y además veremos su versión humana. Y como no podía faltar, también algunos clips de Fizaroli. Por ahora, estos son los adelantos disponibles. Como siempre, en el momento que se revele la fecha oficial de estreno, les estaré avisando. Antes de irnos les traigo una última noticia y es que el pasado 28 de febrero se revelaron algunos adelantos exclusivos de Hasbin Hotel. Los mismos fueron posteados en las cuentas oficiales de BC Pop y de Hasbin. Allí vemos unos clips de personajes como Vox, Valentino, Ángeles, Angel Dust y Charlie con Baggy, donde por cierto parece haber una escena musical.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 tanto en mi Instagram, donde estamos más en contacto, o mi Twitter, donde les comparto noticias y novedades. Los links los puedes encontrar en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.